Consejos para vivir con tinnitus Gestionar las interferencias que el tinnitus provoca en tu vida puede ser a menudo un reto. Una vez que entiendas las causas y las formas efectivas de tratarlas, podrás tomar el control. Utiliza los consejos de este video para encontrar la paz con el tinnitus y silenciar ese molesto ruido para siempre. Ten paciencia cuando tomes la medicación para tratar el tinnitus. Lo que muchos pacientes de acúfenos no saben es que es habitual que estos medicamentos tarden en hacer efecto, por lo que los dejan rápidamente. Es importante seguir tomando la medicación y pronto verás resultados positivos. Lleva una dieta sana, baja en sal, glutamato, cafeína y alimentos muy procesados. Todos estos alimentos se han relacionado con el tinnitus. Cuando comas fuera, asegúrate de preguntar al camarero cómo se preparan los platos del menú. Los alimentos que se consumen pueden tener un poderoso efecto sobre los síntomas del tinnitus. Si tienes problemas para dormir debido a los síntomas del tinnitus, debes intentar centrar tus pensamientos en otras cosas. Si te centras en los síntomas que estás experimentando, nunca conseguirás dormir. Piensa en aspectos más relajantes de tu vida o prueba a poner música suave. Limpia tu casa de arriba a abajo. El ruido constante de la aspiradora es música para los oídos de las personas con tinnitus. La actividad de las tareas domésticas te distraerá del ruido intrusivo en tus oídos y finalmente no lo notarás más. La ventaja añadida es un entorno limpio y confortable en el que podrás relajarte. El zumbido en los oídos causado por el tinnitus puede mantenerte despierto hasta altas horas de la noche, pero la tecnología puede ayudarte. Hay muchos generadores de ruido blanco que ofrecen una variedad de sonidos para escuchar, desde una tormenta eléctrica hasta una noche en el bosque, que pueden ahogar el ruido en tus oídos. Los ruidos blancos ligeros pueden ayudar a conciliar el sueño cuando se tiene tinnitus, pero los ruidos fuertes a veces lo empeoran. Llevar tapones para los oídos cuando se viaja puede ayudar a conciliar el sueño sin que te mantengan despierto las fiestas en la habitación de al lado u otros ruidos molestos. Cuando el tinnitus empieza a molestarte, es hora de levantarse y hacer algo. Busca una actividad que te haga olvidar el ruido, como lavar los platos o pasar la aspiradora. Esto no solo te ayudará a superar el aburrimiento y volver a lo que estabas haciendo, sino que dejarás tu casa un poco más limpia. Intenta evitar el estrés, ya que puedes empeorar el tinnitus. Si tu trabajo te estresa, ¿puedes encontrar otro que te guste? También deberías pasar más tiempo con tus seres queridos. Intenta comprender los problemas que te molestan y tu tinnitus se volverá mucho menos molesto. Cuanto más estresado estés, más alta será tu presión arterial y, por tanto, más fuertes serán los pitidos en tus oídos. Intenta dejar atrás las cosas pequeñas y encontrar una solución a los problemas mayores, para que puedas relajarte un poco y el pitido de tus oídos desaparezca. Asegúrate de dormir lo suficiente si sufres de tinnitus. La fatiga crónica puede ser una de las causas del tinnitus e incluso puede agravar el problema. Si tienes problemas para dormir, consulta a un médico porque tu falta de sueño puede ser la causa de tu tinnitus. Contacta con un médico. Si tienes síntomas de acúfenos, debes preocuparte y acudir a un médico para saber si estas cosas pueden perjudicarte. Tu médico puede comentarte las estrategias conocidas para minimizar los efectos del tinnitus. El médico también puede realizar pruebas para asegurarse de que el tinnitus no está causado por otro problema de salud. Si padeces tinnitus, es importante que evites el estrés en la medida de lo posible. El estrés es muy perjudicial para el organismo y tiene un efecto negativo en todas las enfermedades, incluido el tinnitus. Tómate tiempo para caminar y meditar, escuchar música tranquila o participar en cualquier actividad que te guste y te relaje. La terapia de reentrenamiento del acúfeno TRT por sus siglas en inglés, es una solución que deberías considerar. No es una cura, pero hace que el tinnitus sea tolerable. La intención aquí es liberarte de la idea de que el tinnitus es una realidad cotidiana. Si tratas el tinnitus como un problema menor, podrás seguir con tu vida. Si la causa de tu tinnitus está relacionada con los ruidos fuertes, es importante que utilices tapones o auriculares para proteger tus oídos cuando te encuentres en situaciones de ruido fuerte. Al utilizar estos dispositivos de protección, estás luchando de forma proactiva contra la posibilidad de que tus oídos sufran daños graves. Como se ha mencionado anteriormente, el tinnitus interfiere en muchos aspectos de tu vida y en tu capacidad para disfrutarla. Pero el tinnitus no tiene por qué tomar el control total de tu vida. Utiliza los numerosos consejos de este video para controlar por fin el ruido que parece no detenerse nunca. Para más información acerca del tinnitus visita nuestro sitio web